Hola chicos, ¿cómo están? Eh, vamos a entrar en este momento, son las nueve y ocho, vamos ocho minutos tarde a la presentación del nuevo proyecto, el mejor vehículo financiero de la historia, Go Global. No lo vamos a, no lo vamos a retardar más, vamos a verlo en este momento. ...que él tiene, que yo tengo, hay más de cuatro décadas de experiencia en la industria del mercado en red, con todo tipo de nuevo, compañía, CEO, ya sea entendido. digital o con producto, y hemos podido reunir todo esto para mostrarles esta marca increíble, increíble que hemos preparado. Ahora, más allá de todo eso, Tal vez ninguna compañía, tal vez en la historia del mercado en red, ha dado un pre-lanzamiento como una comunidad tan increíble, no solo de liderazgo. Prácticamente sino porque una se están comunidad robando de a toda la gente de Omega campo. Pro para esta nueva... Ahora compañía. hemos creado relaciones con tanta gente a través de tantos idiomas, culturas y países que todos han dicho sí a Go. Todos están entusiasmados de hacerlo con Go. Y lo que predecimos, lo que nosotros creemos, es que nuestros primeros 90 días, al empezar esta carrera de 90 días, vamos a tener una de las mejores historias en toda la historia del mercadeo en red, porque tenemos tanta gente que está entusiasmado y realmente porque somos tenemos una marca tanta digital. gente. Ahora esperando hablamos de la comunidad le y lo que la, les puedo a prometer a es Omega esto: Pro este no los defraudaremos, crearemos una marca de la que cada una de ustedes estará orgulloso. Cuando ustedes vean a nuestra compañía, lo que van a experimentar es algo que ustedes quieren compartir de manera natural. Y por eso hemos preparado esto. Simple y efectivo. ¿Cómo es y que poderoso. Tiene el descaro. Ahora, de, de nuevo de ustedes es una fórmula para el éxito, algo, el producto. Cuando ni siquiera ustedes la han pagado van a la aprender de Omega acerca Pro. de nuestra plataforma pues a de a educación. Miren, yo fui un producto del sistema educacional de aprender y continuar aprendiendo a través del proceso tradicional de educación. Pero lo que les digo, lo que cambió mi vida es el autodesarrollo, desarrollo personal, el que yo aprenda leyendo, continuar expandiendo y conseguir más información que no enseñan en una manera tradicional. Y queremos asegurarnos de que el fundamento de esta compañía esté basado en ese tipo de desarrollo personal. Videos, webinarios, zooms, plataformas de educación, como ninguna otra, con algunos de los líderes caro, pensadores más es gente, mayores eh, del mundo. Y pensamos que vamos a tener la plataforma más robusta y extensa Chicos, del mundo. Chicos, voy a traer agua el para agua estar Se contempla tomando, a los sistemas y la simplicidad. Y Cuando eh, vean algo, lo que van a decir, eso tiene bueno, lógica, eso es bien. simple, eso <ríe> es fácil. Y yo puedo hacerlo. Eso queremos crear. Por eso hemos creado este fundamento. Y más allá de esto, una cosa de la que hablábamos... Es que, bueno, al empezar a trabajar en esto, si queríamos crear un sistema de recompensa y un programa de afiliados que cualquier persona pueda hacer. La realidad es que no importa dónde estén en el mundo, siempre ustedes querrán hacer un poquito más, tener un poco más de éxito. Y muchas veces la gente tiene la energía, tiene la ética de trabajo, pero simplemente no tienen ese campo donde operar. Queremos asegurarnos de proveer un vehículo, sin importar de dónde sean, de su edad, de su educación, sin importar eso. Queremos que haya una plataforma para que cada persona pueda lograr sus metas y sus sueños. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Estoy súper entusiasmado por ustedes. Ustedes van a aprender muchísimo y van a escuchar de tantas personas a través de los próximos días, semanas, meses. Y al progresar en esta travesía, ustedes van a estar muy contentos y agradecidos que dijeron sí a Go. Miren, recién empezamos. Estamos entusiasmados. Sigan sintonizados. Hay mucho por venir. Te paso el tiempo. Les amo a todos. Nos vemos muy pronto. Gracias, Eike, por compartir con nosotros. Estamos muy orgullosos y felices de tenerte con nosotros. Miren, el próximo discursante que va a llegar aquí a hablar ante ustedes él, antes del mercado en red, él ha estado en el ejército y después del ejército decidió empezar una compañía, una profesión del mercado en red y ha trabajado en esto por más de 11 años. Ha sido uno de los que más han ganado en su compañía anterior. Estamos orgullosos de anunciarlo como el presidente de esta compañía Go. Bienvenidos al escenario, Paulo Twinman. Muchísimas gracias por esta presentación. Hoy es un día histórico. Hoy, primero de febrero, es el día oficial de prelanzamiento. La oportunidad que les voy a presentar hoy va a cambiar las de aquí la está gente, el mismo porque señor yo soy el testimonio en, en te... vivo de las personas gente viene de robar de que decidieron hacer... Algo gracias a las habilidades que pude adquirir, gracias al desarrollo personal, gracias a tener más y más habilidades, yo llegué a donde estoy hoy. Les voy a presentar el día de hoy nuestra presentación empresarial de go La verdad me pone la carne de gallina el saber que soy la primera persona que puede compartir esta oportunidad. Damas y caballeros, hay una cosa que les aseguro. Todos ustedes se, va a se van a acordar de esto. Se van a acordar de esto como el principio de un camino hacia el éxito. Sepan que si no hacen esto, se van a arrepentir. Se van a arrepentir. De que no con mucho cuidado la divulgación que les estoy proponiendo para estar seguro de todo, porque no la voy a repasar con ustedes, lo van a hacer ustedes. El tiempo Vea cómo que el disclaimer lo, lo omitió Yo he totalmente viajado por todo el mundo. Y hay una gran diferencia entre los ricos, los pobres, los países desarrollados y los no desarrollados. ¿Por qué? Por la falta de educación. 5 trillones de dólares al año se gasta en educación, en los estudios, pero solamente 0.5% pasa a los países de bajos recursos. Esta presentación de hecho ya la vimos nosotros en el canal. Sepan que no es solamente una cuestión de lo que se puede aprender en la universidad para poder tener éxito, pero también tenemos otras habilidades que debemos aprender fuera de la escuela. Jim Rohn dijo que la educación formal les da una manera de ganarse la vida, pero la autoeducación les da la fortuna. ¿Saben lo que más les puede pagar? El solucionar problemas. Y segundo, en el liderazgo. Todo esto lo vamos a enseñar en nuestra plataforma Go. Nuestra visión y misión es desarrollar el potencial de la gente para que se den cuenta que los únicos límites de lo posible es de acuerdo con la imaginación y el esfuerzo de la persona. Piensen sin límites, porque nosotros vamos a darles la oportunidad Está para abrir el potencial limites. de ustedes. ¿Qué es lo que encuentran en esta plataforma? Primero, tenemos la plataforma que se llama GoLearn. Esto es donde ustedes van a tener el acceso a los mejores líderes, educadores y coaches empresariales de todo el mundo. Entonces, damas y caballeros, esto les va a permitir una plataforma que no tiene paralelo para poder tener sesiones de entrenamiento en grupo y también individuales. Hay otra cosa que va a ser importante, que es nuestro sistema que se llama Go Rewards que es la recompensa que les permite a la gente beneficiarse durante el aprendizaje vamos a seguir hablando de esto también tenemos otros que se llama go packs muy simple todo el mundo escribiéndome muy claro está todo de 100 a 5 mil dólares y son créditos educacionales que se tanto. pueden utilizar dentro de la plataforma educacional para tener acceso al conocimiento, cursos y una cantidad de clases diferentes. Los, los incentivamos a utilizarlos en la plataforma. Para resumir, estu estuvimos hablando acerca del sistema de, dentro de la plataforma hay un programa de recompensas y de afiliados también. Tiene tres categorías, uno que se llama Go Direct, Go Network y Go Rank. El primero. GoDirect es un bono de afiliados cada vez que le recomiendan a alguien a la plataforma y la persona compra uno de los cinco paquetes y ahí van a ganar 5% de un bono directo. Un ejemplo, digamos que una persona llega y que ustedes reciben 5%, 50 dólares. Un ejemplo, es imagínense este ejemplo. que esto colapsa muy en diciembre de 2023 dólares. Entonces, y que nosotros le decimos que es que hackearon y que Esto ahora vamos los a tener ayuda un, un porque siempre tienen un 5% de lo que ellos todas las posibilidades que El Co Network es algo que me encanta. Nunca lo había visto anteriormente, damas y caballeros. Es una manera de edificar. Para El Go Direct se basa o se fundamenta en lo que ustedes compran directamente, pero ustedes pueden abrir dos equipos con diferentes condiciones si tenemos objetivos. 14 objetivos, dentro de cada uno de ellos sacan 2% de los de las ganancias globales. ¿Qué sacan? Que cuanto más objetivos ¿Por qué abren, más ganan. Sí. Supongamos. Patraños. Que ustedes eh, tienen una línea débil de 8000 de volumen. Patraños. Eso significa que van a tener acceso a cuatro objetivos, patraños. una línea En débil la pantalla ustedes de 8, pueden ver el valor promedio de lo que se va a pagar, ¿bien? ¿Qué fue eso? Entonces, cada uno de ellos equivale a 937 dólares que pueden ganar esa semana. Eso es un potencial sin límite. ¿Por qué? Porque lo máximo que pueden ganar en una semana, si están sentados, miren, mil dólares a la semana, mil dólares americanos. Así que un potencial sin límite, dos equipos, digamos que... Tienen una línea fuerte de 11.000 de volumen y el, la línea más débil, 8.000, les permite calificar para cuatro objetivos. Después del pago, baja cero y los 8.000 se, se le restan al de los 11.000 y le quedan 3.000. 3.000 a la izquierda, 0 a la derecha y así empiezan la semana. Todo esto se basa en el volumen producido por la línea más débil. También tenemos los rewards, que es algo que nos entusiasma mucho para que puedan calificar, la, no los, importa el rango o, los, o la recompensa, no diamante, pelas, siempre y cuando ido, tengan un paquete oxidiana, ustedes como mínimo opa, de 500 lo, dólares ser, en el eh, copa genérico, G1, Entonces, G2, G3, G4. En la G4 al G11, más genérico, más G1, de en, ahí en, tienen el paquete de en, 500 RB ustedes. En el si motor ustedes patrocinan de Google, una persona si para la ejemplo, derecha, otra para la izquierda, que empiezan lo menos con ese, azul, ese mismo paquete de, 5, automáticamente de 500 de lo G2 es una duplicación con, de lo a, que ya han hecho. Ahora como ya, simplemente G1, todo esto se puede uno sí 500 para a G2. Y la podemos gran darnos hasta el G11 solamente cuestión de una de duplicación de lo que les acabo de explicar. Esto, esto Siempre tiene el mismo requisito con respecto a la línea de, de la izquierda y la derecha. Un G2 a la derecha, un G2 a la izquierda, con 20.000 en volumen. Tienen, llegan a G3 y se duplica a G4. Para eso la persona que alcanza bueno, los rangos ya metió una cantidad entender, Si simplemente duplican, los, que lo que estoy les acabo mucho de explicar. Yo me quiero enfocar que en lo siguiente, están, pero ¿qué es lo eh, que saco? Porque bueno, que les dije, ¿no? Que de, de G4 por al G11, todo, hasta por respirar. ustedes van a Entonces, poder calificar para el incentivo G4. Probablemente... Si les no va a dar acceso camino, a un viaje de liderazgo. Muchísimo menos de lo ¿De que qué se trata a ese viaje? La razón por la que hemos decidido hacer ese viaje de liderazgo en un rango tan bajo es porque nosotros creemos que quizás hoy ustedes no tienen la habilidad como para llegar a G11, pero nosotros creemos que con toda la pericia que existe se, puede, se les puede enseñar a lograrlo. Entonces, acá se va a a desarrollar a los líderes en la red y eso también se va a presentar el día de hoy que 5 es el próximo rango cuál es el incentivo una laptop o un ordenador y si en y lugar de regalar una un laptop le pagan a la en gente en ciertos Omega países Pro, al, en otros no países es más caro pero la laptop o el ordenador que ustedes quieran es el que se les va a poder dar para poder continuar Edificando el emprendimiento G6 me encanta, qué me iba muchísimo. A mí, gente, y perdón que ya hablamos tanto, acerca pero es que de eh, aprender esto. A toda, toda la gente que califica anteriores. para el G6, pues para mí es algo cada cuatro o seis meses dicen, se a, les va a, a invitar a, ver, a una reunión exclusiva en alguna parte del mundo con no solamente con el liderazgo mayor interno, pero también líderes del mundo que les va a enseñar, les va a dar todo lo que necesitan para pasar al próximo nivel. G7, G7 tienen un viaje de lujo porque nosotros sabemos, el mundo es muy grande. Quizás hay un lugar donde ustedes no tengan un acceso directo a los fundadores o al, al grupo corporativo. Esa gente lo líderes. que debería de ganarse Acá, es un en el viaje como hospedaje para toda Nos reunimos y, a y la vamos tarde. a un destino. Ese es, es el viaje que de deberían dar. Por cinco noches, damas este y Caballeros, claro les prometo que nos vamos a divertir mucho. Este viaje de liderazgo G7 es plus uno. Es decir, pueden traer a la pareja, pueden traer al socio... Pueden hacerlo porque todos los gastos están pagos. G8 me encanta. ¿Por qué? Yo sé que hay muchas personas que no solamente quieren tener el conocimiento, pero también mejorar el estilo de vida. Así que, en este caso, es como lo que les ofrecemos, ¿verdad? Un reloj de lujo que puede ser un Rolex. Un Casio. Algo que puede ser un incentivo para el G8. G9. G9 es donde de verdad... Llegamos a un punto un, que un yo no sabía que las compañías podían hacer esto. Bueno, damas y damas y caballeros, G9 recibe un auto de lujo. Obviamente hay un presupuesto, pero sepan que nuestro presupuesto es de mil dólares. Así que con ese presupuesto pueden comprar un auto bastante decente. G10. G10 es el, el penúltimo rango dentro de la compañía nosotros les damos una casa o apartamento porque queremos que suban de nivel y g 11 400 mil dólares de regalo damas y caballeros como ven el, solamente el cielo es el límite lo único que se interpone entre las metas y ustedes son ustedes que tomen la decisión y les quiero decir algo con respecto a eso Ustedes, literal, pueden poner las alas del barco para que enfrente el aire correctamente, para que el viento correctamente, para que en los próximos Increíble. años la situación en la que se encuentran sea completamente diferente a la de hoy. Go es la respuesta. Entonces, acá tienen los eventos y los viajes que tenemos planeados. Es muy importante que sepan que vamos a hacer expos, reuniones de liderazgo, eventos, más y más frecuentemente. ¿Por qué? Porque les queremos enseñar. Queremos darle las habilidades necesarias porque consideramos que el conocimiento es poder. Les vamos a enseñar cómo aplicarlo para que ustedes puedan vivir la vida como ustedes quieran. La comunidad empieza desde hoy. Hoy. Es el lanzamiento, el pre-lanzamiento oficial. Primero de febrero, nosotros vamos a cruzar fronteras. Sepan que nosotros queremos que tomen la decisión. Quiero que se tiren y se zambullen en esto. Quiero que se, que piensen sin límites. Quiero que ustedes establezcan metas más allá de la, de la imaginación. Quiero que se eduquen. Háganlo con Go. Muchísimas gracias y tengan ¿Y eso, un día excelente, señor? damas y caballeros. Espero que estén tomando apuntes, espero que estén entusiasmados, espero que estén tan encendidos como yo. Damas y caballeros, el próximo discursante ha sido un amigo excelente mío por los últimos 10 años. Fue distribuidor y estuvo en la corporativa por más de 17 años en esta carrera y decidió adherirse del lado corporativo de nuestra compañía Go. Damas y caballeros, nuestro director ejecutivo, este señor ya lo habíamos hotelio. visto de eh, Pulse. Muchas ¿no? gracias, hermano. Gracias a ustedes por o sea, la presentación. Se gracias acá, gracias por adherirse en esta reunión de Zoom tan impresionante. Muy importante, porque es la primera de nuestra compañía. Go. Les voy a decir algo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a pasar a la historia. Ustedes se van, a, se van a acordar de esta reunión, de esta llamada, en los próximos 3, 5 no 10, 10 años, para poder 3, mirar hacia adelante lo que va pasando. Estamos empezando una trayectoria juntos, y estoy súper contento, me siento privilegiado de liderar esta compañía con ustedes. Y cuando hablo de ustedes... Les eh, quiero decir que nosotros necesitamos la ayuda de ustedes para ser más fuertes y los mejores. La meta para el mes ¿Se de se imaginan qué es bueno siguientes. sería bueno, que dijeran, bueno, y como estamos meses, pre lanzando bueno, este esta es compañía, para generar este más confianza entre todos nosotros nuestros antiguos inversores de Pro en este momento le estamos pagando al 100% de las personas. El lanzamiento y, ya los que y el más grande con nosotros, de cualquier otra compañía de mercadeo en red. Cosa que y estamos no segurísimos que lo van a lograr. Lamentable. Entonces, necesito la ayuda de ustedes, porque sin ustedes Go no existe. Les voy a dar una explicación de lo, cuál es la misión y la visión. Nuestra visión es básicamente crear la comunidad de aprendizaje más grande del planeta. La visión es, la misión es que la, la educación esté al alcance de todos para que podamos desatar el potencial sin límites que ustedes tienen. Porque ustedes, de donde sea que estén mirando, sepan que ustedes tienen mucho más adentro de ustedes, que queremos, queremos despertarlo, desatarlo, y con esta oportunidad que les estoy ofreciendo. Cuando están en esta industria y cuando deciden, adherirse a la compañía correcta, hay un par de cositas que tienen que tener ya ubicadas. Sepan que es difícil empezar, ¿verdad? Sobre todo quedarse con una compañía por mucho tiempo, pero hay que primero estudiar a la compañía misma. Si la compañía es sostenible, si es fuerte económicamente y co-es sólida. Y de número dos, hay que mirar el plan de compensación. Generalmente, Esta gente no para no, no me escapar. gusta compararlo con seguir, otras compañías. Por los con esto. Los Pero les creando creando voy a decir que el plan de compensación de Coe es muy justo. Significa gente que sin si dinero. se esfuerzan, <coughs> ustedes van a tener mucho más que cual, en cualquier otro lado. Les prometo que así es. Número tres, el servicio o el producto que ofrecen en la compañía está solucionando un problema. Está funcionando, a la gente le encanta. Es fácil para que la gente hable de esto y no hay que esconderse, no hay que estar en una situación donde no se sabe qué hay que decir, sí si es fácil para todos. No hay que esconderse, Porque sin embargo, le recomiendo a la gente no mencionar el nombre Google, sino simplemente Google para que cuando busquen productos. no encuentren nada. Y sí, 100%, nada. así es. Así que, número cuatro, los líderes de la compañía, quiénes son los líderes, quiénes Increíble. son las personas principales que están con nosotros desde el primer día. Nosotros tenemos el gran privilegio de trabajar con ellos, porque una compañía, cuando recién empieza, a, a, tenemos que tener a la gente necesaria para apoyarnos, ¿verdad? Desde el principio, y sepa, la verdad es que me pone la carne de gallina. Pero bueno, los líderes nuestros sepan que en Go no solamente tenemos los mejores líderes, tenemos los mejores líderes de la industria. Los mejores y el quinto punto que se tiene industria. que establecer para que una compañía pueda funcionar es la parte corporativa, la parte de la administración. ¿Quiénes son las personas que están administrando la compañía? Porque hay muchas personas que llegan debido al equipo corporativo y, por supuesto, debido a Go a medida que crecemos. Y estas personas han de verdad, um, cambiado la industria por lo que han logrado. Sepan que, uy, empecé a hablar en alemán. Bueno, sepan que nosotros tenemos el gran privilegio de trabajar con todos ellos codo a codo, mano a mano. No estamos solamente creando una compañía, no solamente estamos creando una comunidad, estamos creando una familia, una familia con visión, una familia con misión. Go lo mismo carácter. que decía nosotros mega Queremos pro, que cambiar, agitar la compañía, queremos establecer la industria de otra manera. Y todo empieza con ustedes. Desde el primer día tenemos que asegurarnos que la comunicación sea correcta, que el liderazgo sea correcto que el trabajo que están invirtiendo es suficiente. Tienen que asegurarse de establecer metas. Hagan todo lo que los entrenadores y los líderes les esté diciendo, lo que el sponsor les esté diciendo, porque a lo mejor ese sponsor ya está en el lugar donde ustedes quieren estar algún día. Asegúrense de hacer las cosas correctamente por una vez en la vida. Empecemos y ha haciendo las cosas bien. Y por tanto tiempo, hasta como que ustedes, sí, ustedes llegan a esa meta en la vida. Y la verdad estoy ansiosísimo de conocerlos, ansioso de, de verlos en algún escenario, en los eventos Go, en cualquier parte del mundo. Miren que vamos a tener muchos lugares en el mundo, donde nos vamos a ver. Y los voy a, los voy a estar felicitando por el rango que lograron. Gente, muchísimas gracias y muy ansioso de conocerlos a todos en persona. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con los discursantes. El próximo discursante es una persona excelente de la compañía donde él estuvo. Bienvenido al escenario a Oscar. Gracias, Nader. Gracias eh, a todo el corporativo por hacer posible este gran lanzamiento a nivel mundial de la compañía. Mi nombre es Oscar Montoya. Yo, este señor es eh, uno desarrollando de los que fue este modelo de negocios hace alrededor de 10 años, multa, tengo, eh, tengo la dicha y la fortuna de haber tenido muy buenos resultados, tanto en compañías de producto, como en digitales o intangibles. Y una de las cosas que he aprendido en estos 10 años es que tanto el resultado como el liderazgo van directamente enlazados a la educación. Y aquí, pues, con eh, Go Global vamos a tener la oportunidad de tener un... Una plataforma, tal vez la más grande a nivel mundial, de educación financiera con los mejores coaches Personas que recuerdo cuando comencé esta bella industria, los veía solo en... Eh, leía sus libros y veía sus caras al final de las portadas y pensé que tal vez nunca los conocería. Y hoy, gracias al largo trabajo que llevamos desarrollando en Network Marketing, he podido llegar a conocerlos, aprender de ellos, y tú también vas a tener esa oportunidad con esta compañía. Entonces, eh, prepárense, viene algo muy grande, muy maravilloso para todos, vamos a estar de gira nacional, vamos a estar por toda Latinoamérica, vamos a estar en Centroamérica, vamos a estar en Europa, no, Richo, tienen que estar preparados porque lo que viene va a ser algo gigantesco, entonces, eh, sé parte de esta oportunidad. Yo personalmente voy a estar acá también en el sistema de educación, eh, ayudándoles a todos con ese crecimiento para obtener esa tan anhelada libertad financiera. Entonces, eh, nada, nos vemos pronto. Éxitos para todos. Recuerden que los resultados en los negocios no pueden ser normales. Tus resultados tienen que ser a otro nivel. Entonces, nos vemos pronto, éxitos. Estoy muy, muy, muy emocionado, la verdad y nada, los dejo eh, para que sigan con el lanzamiento, pronto nos vemos Latinoamérica, pronto nos vemos Europa chao, chao hola, hola primero que nada, muchas gracias eh, pues qué les puedo decir, estoy muy emocionado muy entusiasmado, eh, muy agradecido por el, darme el espacio, la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo eh, rápidamente Esto, pero qué les puedo decir que el gran vivo, proyecto que traemos me, en las manos el día de hoy a mí me, no me entusiasma no sobremanera porque eh, porque una de las cosas que más me apasiona es poder brindar un poquito de, de, de apoyo, e información para que la gente pueda mejorar sus vidas. El día de hoy tenemos en las manos la plataforma más grande, ¿sabes? Y la mejor plataforma a nivel mundial educativa. Para que cualquier persona que tenga hambre y ganas, no importa el nivel socioeconómico, no importa de dónde vengas, puedas construir tu vida plena, próspera, abundante, feliz. Dime, ¿quién allá afuera quisiera vivir próspero, abundante y feliz y pleno? Todos. Y le doy si yo te dijera que te puedo mostrar quiénes son las mejores personas para enseñarte a llegar ahí, te interesaría. Y eso es lo que estamos haciendo, brindándole a la gente una herramienta buenísima. Yo veo esto así. Allá afuera hay mucha gente que a veces tiene la enfermedad de no tener dinero, tiene la enfermedad de no ser feliz. Tienen la enfermedad de, o sea, para de estar ser ciclado, feliz, no tener resultados, tener resultados, dinero, etcétera este ¿no? Y tú tienes el día de hoy la cura en tus manos. No por eso estoy convencido de que por los próximos 90 días vamos a trabajar duro, vamos a hacer un lanzamiento enorme para poderle brindar esa cura a muchísima gente y poder... Hola, everyone. ¿Qué pasó? I'm so grateful to be part of this call and extremely excited about the new platform that we are launching. ¿Quieres decirlo en inglés? inglés, inglés. Me encanta ser parte de esto. Desde el principio, yo sabía que tenía el potencial de hacer algo especial. Y ahora, yo veo que el potencial se puede convertir en realidad. Esto ayuda no no solo no solo nos ayuda a nosotros, pero también a la industria. Sepan que lo que nosotros queremos es que el lanzamiento sea un éxito. Yo creo en lo que estamos haciendo y me comprometo a que así sea. Una de las cosas que nos gusta hacer es la educación que nosotros podemos ofrecerles ahora. Tenemos los recursos necesarios para poder hacer esto. Me encanta ser parte de algo que tiene ese tipo de potencial. Yo creo que esto va a ser un gran éxito. Y nosotros tenemos que entrar en acción desde ahora. Y la verdad es que va a ser tan especial que... Estoy ansioso de ver a dónde nos lleva. Vamos a anunciar a otro líder ahora. Viene, viene ahora, Mohamed. Bienvenido al escenario. Muchísimas gracias, mi hermano Cass, por haberme invitado. Muy feliz de que estés aquí. Es el lanzamiento más fuerte del mundo en esta industria. He estado en este campo hace más de 12 años. Esto es lo más entusiasmado que me he sentido. Felicito a todos ustedes por haber tomado la decisión correcta y haberse adherido. Les va a ofrecer las herramientas, la plataforma educacional y muchos otros recursos. que nos va a permitir seguir adelante en este momento tan difícil de todas partes del mundo. Vamos a poder lograr mucho más que cualquier otro. Tenemos que tomar las decisiones correctas Vea cómo, yo estoy agarrando esta de de las metas todos de otro días. Chico, vea cómo están agarrando solamente comentarios positivos de... Los sueños se pueden lograr. Gente. Ahora serán reales. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si esos comentarios los 90 reales? días que empiezan ahora tendrían que ser los mejores 90 días tengan el plan de 90 días más fuerte que sea posible para poder cumplirlo. Si todos hacemos eso en un año o dos, a partir de hoy, todo va a ser diferente para todos en esta comunidad. Así que tomen la decisión correcta para hacer este lanzamiento histórico, No sean solo seguidores, crean un evento y muchas gracias. La próxima persona que voy a anunciar es una líder mujer muy fuerte. Gracias es por la esta linda presentación, soy Amira artículo. Talman. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes el día de hoy. Les voy a decir un poquito de mi trayectoria en esta industria. Hace más de 10 años, que estoy en la industria y les voy a decir que a los, en el 2017 hice mi primer millón y siempre tuve el sueño de lograr más metas. Siempre y en esos el sueño 10 de años en la radio para ganar no, soy, no me he convertido en una experta de la industria, pero sí soy una chofer profesional. ¿Qué quiero decir con chofer profesional? Ustedes van a tener que poder lograr estas metas. Yo he manejado muchos vehículos en estos 10 años para poder llegar donde estoy hoy. Y hoy soy la mujer que más gana dentro de la industria y a lo mejor ustedes piensan que ya terminé, que tengo esta, esta experiencia, que estoy ganando um, como mujer. Soy la número uno. Y bueno, pero hoy todavía tengo algo para compartir con todos ustedes. Y este es un... Esta es una compañía fantástica que tenemos ahora. Y con Go yo decidí volver Esta a empezar como miembro de la comunidad de Go. Y es un placer y privilegio hacer esto. Y a lo mejor ustedes piensan que como la top mujer que más gana, ¿cómo es que tienes todavía la energía para hacer esto? Y les voy a explicar más. Lo que yo aprendí en, esos, en estos 10 años es que el tiempo es esencial. La razón por la que gana este primer millón en el 2017 es debido al momento del año. Junto con mi esposo, al que amo, porque me encanta la pasión que tiene, las ganas que tiene de ayudar a la gente, en, en Omnia, les voy a decir que algo, que vamos a viajar por todo el mundo para poder lograr las metas. Y nosotros queremos tener lo más grande del mundo. Les voy a decir algo, que en los últimos 10 años hemos viajado por cada continente que podamos viajar. Por lo menos en 10 ciudades diferentes. Y nos tomó 10 años hacer todo eso y ahora lo podemos hacer este año. Estamos en la ciudad de ustedes para ahora conocerlos. Les digo algo, en esta compañía, Go. El momento que les ofrecemos este producto es fantástico. El plan de compensación es excelente, no tiene paralelo. Ayuda a la gente para poder edificar los sueños que este siempre quisieran. Es Después está el plan de compensación y el liderazgo. Y el liderazgo es algo que define todo lo que ha estado pasando en los últimos 6, 7, 8, 9 años. Les puedo decir algo, que Paolo, Paolo y yo, entre nosotros vamos a hacer que esto pase para todos ustedes. Asegúrense que en esta llamada puedan tomar esta, la decisión para poder empezar en la dirección correcta para que las cosas pasen en el 2023. Muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Gente, ahora pasamos a Europa. Tenemos a un líder muy fuerte que se ha adherido a nuestra comunidad, la comunidad de Go, el doctor Cafar. Hola, muchísimas gracias, Cast. Por estas hermosas palabras acerca este de mí, de estoy años. muy, pero muy entusiasmado de hablar de esta nueva oportunidad. Yo les quiero decir que nosotros, como Compromiso en Holanda, nos comprometemos con la corporativa para hacer las cosas juntos. ¿Por qué? Porque juntos podemos lograr más. Estoy muy entusiasmado y todo el equipo está muy entusiasmado por esta nueva oportunidad. Y nuestro plan es empezar a ayudar para que más personas puedan lograr estas metas. Así que hazlo con Go. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. El próximo discursante es Anthony Valentino. Qué pesado, qué cansado. Todos repiten lo mismo, todos dicen lo mismo. O sea... Es un honor estar aquí. Es un gran día en la historia con este lanzamiento. Se supone que, que va a salir eh, este señor... Me hubiera Cuantado encantado que esta Reynos. oportunidad existiera hace 14 años. Se supone, veanlo. Aquí está en la imagen, no sé si lo están viendo, en la imagen de. Eh, Pero ahora de tenemos la oportunidad de este con el liderazgo. Vamos a ver si realmente va a salir. O si todo es una oportunidad puros... que tenemos que tomar. Es única en la industria. Es una plataforma única. Sí, es una plataforma única, es uno por, la, la única oportunidad que usted tiene en su vida. ¿Cómo podría ser mejor? Es, Porque es fácil eh, de usar. Lo mejor, se me pone la piel de gallina, esto es ¿Y podemos la panacea la de todas crezca? las inversiones que usted pueda hacer, lo que usted quiera. Pueden tener libertad económica. crée toujours dans les début es muy importante que ustedes elijan esta entrar esta en esta trayectoria que lors d'une compétition de surf, surfaime cette histoire usted le no se pueden perder de esta oportunidad, oportunidad. Qué cansado. aujourd'hui ¿eh? que vous sur point de lancer la plus grosse vague, plus gros démarrage de Estamos a punto de empezar algo que va a ser una ola fantástica en la industria. Tenemos un servicio de clase mundial. Y tenemos una comunidad unida. Va a ser un gusto verlos en el próximo evento. Nos vemos ahí. Muchas gracias. El próximo discursante es Rodrigo. Otra vez a repetir lo mismo. No, qué cansado. Muy contento de estar aquí. Estamos en el 2023. Estamos a punto de lanzar GO. Vamos a poder crear imperios, vamos a poder crear uh, empresas, fundar imperios. Vamos. Y al participar en esta nueva era con esta tecnología, Ahora tenemos esta plataforma con un contenido fantástico, con los mejores líderes que se dirigen a ustedes. Tenemos la oportunidad de estar con los mejores de la industria. Ya, terminó. Y este señor se puso a bailar. Y todo. Nosotros <ríe> lo que queremos es mejorar de a poco. Dijo como mil cosas y nosotros queremos mejorar de a poco. El próximo discursante va a ser Daniel. Muchísimas gracias, Cas, ¿Por, por esta qué? oportunidad. ¿Qué estoy pagando? Los próximos 90 días van a ser increíbles. Nosotros vamos a poder demostrar que vamos a poder ayudarlos a transformar. Estoy más entusiasmado que nunca. Esto es algo que necesita toda la gente en el mundo. En el 2023 vamos a poder seguir hacia el futuro. Vamos a seguir expandiendo los, las metas, los sueños para lograr todo lo que queremos lograr. Sepan que es el mejor momento del mundo para formar parte de una comunidad como esta. Porque, repito, en lo, todo los próximos lo 90 días vamos no, o sea, a hacer a un lanzamiento de, la, de muchísimos líderes. Yo estoy en Nigeria, África, y voy a empezar desde aquí. La voy a convertir a un estafas, millón pues de miembros bueno. y después vamos a Europa, vamos a Asia, vamos a Tailandia. Sepan que... Donde haya un ser humano, ahí vamos a estar. Una oportunidad se poderosísima. Sepan algo. Este es el mejor momento para estar con nosotros. Hagamos historia juntos. Nos vemos en la cima. Muy bien, entonces todos también hemos decidido traer desde Corea a uno de los mejores del mercado en redes mi botellita de agua y vuelvo. Este Baby, 설레임, 음, 음, 아, 바꿔가면서, Por favor, un momento tengan un poquito de paciencia. semana de de corregir la traducción. de la 성공을 갈망하는 사람들에게 알맞은 교육 서비스를 해줄 것입니다. 저를 포함해서 한국의 모든 팀들은 다시 뛸 준비가 되어 있습니다. 짐 로운이라고 하는 분은 이렇게 말씀하셨습니다. 열심히 일하는 것보다 중요한 것은 어디에서 어떻게 열심히 일하는 것이냐라고 말입니다. 다행히 우리는 어디에서 어떻게 열심히 일해야 될지 이미 알고 있습니다. 바로 고글로벌 아니겠습니까? 우리는 도전하고 또 도전하고 또 도전할 것입니다. 우리는 성공을 갈망하고 있고 배고파하고 있고 갈증을 느끼고 있습니다. 전 세계에 있는 고글로벌 가족 여러분 우리 다 같이 손을 잡고 정상에서 만나기를 정말 희망합니다. Así que debemos siempre estar en la cima y quiero verlos de nuevo aprovechando esto. Gracias. Hay que tener lo mejor en la industria, por eso hemos decidido empezar una carrera de 90 días para dar lanzamiento a la compañía de manera apropiada y quién mejor para enseñar lo de la carrera de 90 días que es la persona que lo ha inventado. Por eso hemos decidido traer a Eric Worre oh, a esta Eddie llamada. War. Hola a todos, soy Eric Warren. El señor hey, que negó estar relacionado con MegaBroker, un coach y para y que este ahora está gran en lanzamiento Go del Go Globo. Estoy muy entusiasmado por todos ustedes para que puedan crear algo realmente especial, una plataforma que no se puede ni creer. Como capacitador, como asesor, solo les puedo decir esto. Yo voy a estar dándoles todo lo que yo puedo yo voy a estar para ayudarles a ustedes a tener más éxito al dando, darles educación yo mismo. Y mi educación tiene que ver más con emprenderismo y crecimiento en el mercado en red. Cómo hacer crecer al equipo, cómo recibir más valor de parte de ese equipo, cómo crear más ventas. ¿Verdad? Cómo crear más duplicación. Esas son las cosas en las que yo soy un experto y voy a estar trayéndoles todo el valor que yo puedo proveer para que ustedes puedan tener más éxito. Si quieren recibir mentoría para ser mejor empresario, mejor profesional en el mercado en red, yo soy la persona que les puede dar esto, así que vamos a tener un viaje muy, muy emocionante juntos. Miren todos los anuncios, plataformas, todo lo que les van a dar en las próximas semanas y meses, pero yo tengo algo muy especial de que hablarles. La compañía está empezando una carrera de 90 días y yo les digo en mi carrera estas cargas de 90 días me han cambiado la vida Ya esto me refiero con una carrera de 90 días. Escoger un periodo de tiempo de 90 días y hacerlo con todo, con todo, con todo el esfuerzo. 90 días puede cambiarles la vida. 90 días puede cambiarles todo el futuro. 90 días puede revolucionarles toda la vida. 90 días de enfoque total, de trabajo, de esfuerzo completo. 90 días de expectativa irracional, de realmente empujarse y presionar ahora a través de um, los últimos varios últimos años yo he entrenado a personas de cómo hacer un plan de 90 días para no sé para no sé por los próximos 20 años pero um, en los últimos dos años yo de hecho he hecho un plan de ataque de 90 días con un grupo de personas todos los días donde ellos pueden apagar el cerebro, seguir instrucciones y yo les doy entrenamiento todos los días por 90 días. Ellos llegan, reciben su lección del día, un video, les doy una tarea, ellos van a hacer la tarea, regresan al siguiente día, repasamos. Vemos la próxima lección, les doy tarea y lo hacemos por 90 días. Y los resultados son totalmente fuera de este mundo, así de espectaculares. Para el año pasado, 2022, enero, febrero y marzo, yo hice una carrera de 90 días en vivo. Y fue parte de lo que se llamó un programa acelerador dentro de mi negocio. Y la gente pagó 10 mil dólares para ser parte de este programa acelerador. Así que lo que decidimos hacer nosotros Entonces, fue ahora va a costar $20, tomar ese programa <risa> Y empezando hoy, el primero de febrero, empezar una carrera de 90 días con todos ustedes y todos los que están dentro de sus equipos, junto conmigo, usando ese programa gratis, sin ningún costo. Porque la compañía me tiene a mí como entrenador para ustedes. Entonces, yo voy a proveerles a ustedes acceso a lo que yo ya hice hace un año, enero, febrero y marzo. Ahora lo vamos a hacer febrero, marzo, abril, empezando hoy. Hoy van a recibir indicaciones de cómo tomar la primera lección de esta carrera de 90 días. Y yo voy a guiarlos a través de todo esto, a través de cada paso. ¿Y cuánto creen tú? que cuesta esto? Cero. Porque ustedes son parte del Go Global. Tienen acceso a este entrenamiento como nadie más en el mundo lo tiene. ¿Ya? Entonces solo va a ser valioso para Vean ustedes si que lo usan, al lado de que esto es una si llegan todos los días, es si se comprometen cada que día, los que si siguen las indicaciones, si vencen la ansiedad, neuromar, los miedos, y donde, si me dejan lo que ayudarles lo que a atravesar la esto de la y crear gente más confianza en sí mismos para tomar acción. Los principios que yo comparto en este programa les van a ayudar a ustedes a tener ese gran avanzamiento. Entonces, febrero, marzo, abril, para el primero de mayo, muy vidas Pueden ser completamente diferentes. La compañía les va a proveer el vehículo. Yo les voy a proveer el combustible, el gas, para que ustedes puedan ir más rápido que nadie más. Así que ellos les van a dar indicaciones de exactamente cómo ustedes pueden tener acceso a este programa. Como les dije, gratis. Para que ustedes sean parte de esto, empezamos hoy. Esto todo es para ustedes. Y solo para que sepan, cuando este programa empiece, ustedes van a estar viendo el archivo de lo que hicimos el año pasado, así que va a ser una lección diferente cada día, pero no va a ser en vivo, así que va a haber referencias al programa acelerador del año pasado, van a escucharlo todo eso. No se preocupen de eso, no se preocupen si yo Un no se hago referencia de algo que pasó el año pasado o esas cosas. Pongan atención a los principios solamente, a las lecciones. Pongan atención a las tareas. Por eso es que es y gratis, sus negocios va a van a crecer más hacer. rápido de lo que es incluso posible hacerlo. Es un programa extraordinario. Empieza hoy y solo es un pedazo del valor que voy a estar proveyéndoles en estos próximos meses. Así que yo estoy entusiasmado. Ellos les van a dar más información. Asegúrense de aprovecharlo, de que sus, sus equipos hagan lo mismo. Y nos vemos en, no sé, en un rato, un poquito. Dentro de esta carrera de los 90 días. Está bien. Nos vemos por allá y le paso el tiempo a su anfitrión. Un gran beso. Nos vemos pronto. Eric, muchas gracias, hermano. Gracias por compartir con nosotros. Estamos muy entusiasmados de llevar esta compañía, la compañía Go al siguiente nivel y Buenísimo que estás con nosotros. Gracias por compartir con nosotros. Estamos ansiosos por llegar a esa carrera de los 90 días. Estamos llegando al cierre de esto. Ojalá que estén tomando muchos Uy, apuntes gracias, y ayer. que estén entusiasmados. Y voy sí, a pasar ahora con otro de mis hermanos. Hermanos y hermanas, mi familia, go. Estamos dando cierre a este Son muy pronto. Y realmente espero, espero que se sientan inspirados, tanto como nosotros. Estamos muy entusiasmados por todo lo que se ha preparado para ustedes. Ojalá que hayan tomado muchos apuntes. Ojalá que Yo hayan lo que me recibido es inspiración múltiple. Porque multinacional en las imágenes publicitarias, y para correr con nosotros. A Juan Carlos no los próximos en, 90 días, en, sino en, los próximos años. Este por venir. Y no aparató, Miren, Juan vamos a ver en qué situación nos encontramos ahora. Tenemos una comunidad inmensa con nosotros, Esperando con marcas de compañía, de esta compañía que no se iguala a ninguna, con una plataforma que nunca ha existido antes, con un liderazgo que es el mejor en la industria. Un equipo corporativo con décadas y décadas de experiencia para ustedes. Con personal, con tecnología, con todo lo que ustedes requieren para hacer este negocio y lo más importante, con los mejores entrenadores del mundo, como Eric Worre, quien siempre está con nosotros y estamos muy agradecidos por ello. Así que ustedes tienen esta oportunidad ahora en sus manos. Ustedes son de los primeros, somos de los pioneros en esta compañía. Y lo que realmente quiero darles es la oportunidad de aprovecharlo de la mejor manera. Y esto lo van a hacer solamente si siguen el liderazgo en los próximos 90 días y hacer lo que sus líderes, sus patrocinadores les pidan que hagan. Vamos a correr muy, muy rápido. Así que vamos a ir tras ello y ojalá que ustedes también Vayan con nosotros. Vamos a correr muy rápido Porque Después para de, que de los 90 días, después de 12 meses, después de dos años, cuando ustedes estén en ese escenario, qué de increíble, go, recibiendo qué increíble. el reconocimiento por haber llegado al siguiente rango o el G6, G7, G8, G11, cualquier, cualquier rango que ustedes deseen. Ese momento va a ser muy, muy hermoso para ustedes. Si queremos que suceda. Queremos que ustedes entiendan que estamos comprometidos totalmente a hacer todo lo que podamos para asegurarnos que ustedes puedan crear su negocio y llevarlo al siguiente nivel. Así que todos juntos, vamos, hagámoslo con Go. Gracias. Eso fue todo. O sea, la presentación fue leer el PDF y poner a la gente. Esa fue la presentación. Qué increíble esta gente. La verdad. Qué increíble. Eh, chicos, vamos a ver. Como... Pequeña conclusión. Déjenme ver si no se me cae la cámara. Okay, ahí. Eh, gente, más de lo mismo. Si, si ustedes realmente... Creen que esto va a solucionar y que de aquí van a poder ustedes recuperar el dinero de, eh, que ya perdieron en Omega Pro. Pues la verdad lo que van a hacer es simplemente perder el dinero dos veces. Y pues la gente que no entienda esto va a seguirlo perdiendo tres, cuatro y hasta cinco veces. Quiero mostrarle, mostrarles algo chicos antes de que se me olvide. Un audio... De eh, un chico, vamos a ver, espero que nos esté viendo. Okay. Que eh, es este es un líder que eh, va a tener eh, un líder de Omega Pro, creo que es, que le eh, habla directamente con Juan Carlos Reynoso y le dice esto. No, no están escuchando. <risa> Se quedó en silencio el muchacho. <risa> Vamos de nuevo. Vamos a rebobinar un poquito. Está muy bien. Robinar, digo yo, como esperamos en los 90. Eso fue lo que le dijo el muchacho. Dando un audio. Ah. Sí. Perdón, ese no era. Era este. Juan, si ¿sí cumplen.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 Creo que él mismo fue el que lo filtró, no sé, me imagino. Eh, se llama Diego Gómez. Diego Gómez. Eh, donde él le pide básicamente que él le liberen los pagos. Y que si eso sucede, él empieza directamente a promover. Y a ponerse la camiseta, inclusive a defenderlos eh, Cosa que... Vamos a ver, si usted, si usted es un líder o una persona que eh, mete personas a este tipo de compañías, y usted no tiene la decencia moral de esperarse hasta que todas las personas tengan su pago, o por lo menos los de su línea, para continuar promoviendo esto, usted es parte del problema. Por no decir que usted es un estafador también. Porque usted sabe cómo funciona esto y sabe... Que esto es simplemente creado para enriquecerse ilegalmente. Eh, entonces, si usted es líder, lo que debería hacer lo socialmente aceptable sería que usted dijera, yo no voy a promover Go Global hasta que empiecen a pagar o hasta que le paguen a todos los de mi línea. Chicos, eso fue un video bastante largo, bastante cansado. Se repitieron muchas cosas. Eh, pero la maravillosa presentación que está haciendo historia en todas las redes sociales, que es un punto de partida que va a marcar la vida de muchísimas personas, así fue. Chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao.